Gracias, Presidente. No voy a comenzar sin ceder... No quiero empezar sin dar unas palabras de solidaridad y apoyo a las personas de la comunidad valenciana que han sufrido los efectos del temporal y un recuerdo emocionado a las tres personas que han perdido la vida en Finestrat, en Sarria y en Enguera como consecuencia de estos hechos. Se cuenta que en una ocasión le preguntó un periodista a Unamuno, ¿cree usted que existe Dios? Y Unamuno le respondió, dígame usted qué entiende por creer, qué entiende por existir y qué entiende por Dios y después le contestaré. Si ustedes nos preguntan si queremos un plan de transición energética, díganos qué entienden ustedes por transición energética y hacia qué modelo debemos transitar y les responderemos. El calentamiento global y la necesidad de reducir el impacto ambiental exigen la puesta en marcha de un plan de transición energética. Por eso, señorías, estamos de acuerdo con ustedes en los tres primeros puntos de su moción. En efecto, es urgente y necesario integrar y armonizar la legislación para promocionar la eficiencia energética y para cumplir con los compromisos internacionales de España en materia de cambio climático. Hablan ustedes de transición energética y de elaborar un, un plan para el cambio de modelo, pero en el cuarto punto de su moción proponen ustedes apostar por potenciar las interconexiones eléctricas, una medida que no podemos apoyar. Nosotros defendemos un modelo que debería tener como objetivos la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica, la independencia energética y la gestión democrática y transparente de un bien común como es la energía. Para ello, necesitaríamos un plan construido sobre tres principios. En primer lugar, una reducción importante en el consumo. Los países industrializados deberían reducir de forma significativa el consumo de energía mediante la remodelación del urbanismo y el transporte. En segundo lugar, no podemos estar hablando en serio de transición energética si no apostamos decididamente por las energías renovables. Y por último, dicho plan debería apoyar la gestión democrática, transparente y distribuida de las redes que incluiría la consideración de la energía como un derecho de acceso universal con el objetivo de eliminar la pobreza energética. Sin embargo, ustedes parece que todavía se resisten a abandonar el modelo de la interconexión de las mega infraestructuras basadas en un modelo energético del siglo pasado, un modelo centralizado económicamente muy costoso, técnicamente muy complicado, social y medioambientalmente insostenible. Senador Mato, nos gusta la melodía de su moción, pero no tanto la letra. Por eso hemos presentado una enmienda de supresión al punto 4, en el que su grupo propone apoyar la creación de la interconexión eléctrica con Europa a través de Francia. Ya lo hemos dicho, los argumentos para incrementar las interconexiones son muy cuestionables. No sabemos a quién beneficia realmente. Las empresas y la ciudadanía no necesariamente van a ver reducidas sus facturas energéticas porque esto dependerá de una buena regulación del mercado. Se deberían tener en cuenta además los costes que paga la sociedad en, for en forma de contaminación de residuos o de pérdida de salud. El aumento de las interconexiones tampoco conllevará mayor penetración de las renovables, especialmente para los pequeños generadores eléctricos. Como todo sistema centralizado, presenta una alta vulnerabilidad que compromete la seguridad de buena parte de nuestro territorio ante fallas endógenas o catástrofes. Un sistema tan complejo como el energético, con necesidades de planificación estratégica y a largo plazo decisiones políticas e impactos sobre la salud, la economía y el medio ambiente, no puede quedar en las manos del mercado libre y competitivo. El modelo de redes regionales autosuficientes es más seguro, menos agresivo con el medio ambiente y más eficiente, pues permite reducir las pérdidas de energía por transmisión a largas distancias. Además, el depender de múltiples generadoras de pequeña escala, este modelo hace que los proyectos sean abordables por empresas medianas, combatiendo el carácter oligopólico del actual mercado energético. Debe estudiarse la necesidad de interconexiones y nuevas redes y realizarse solo en caso de beneficio social real, en caso de que no existan otras alternativas. En definitiva, señorías, no vamos a apoyar la transición hacia un modelo energético que anteponga la rentabilidad a corto plazo y los intereses de las grandes compañías del sector al bienestar y a la preservación del medio ambiente. Muchas gracias.